No me puedo creer que todavía no conozcas Dormitienda. Dormitienda es una, ca una cadena líder en descanso en nuestro país... ...con más de 85 tiendas... ...donde podrás encontrar todo lo necesario para tu descanso. Ya son más de un millón de clientes... ...los que confían su descanso cada noche a Dormitienda. Y ahora estás de suerte porque están de rebajas... ...con descuentos de hasta el 70%. ¿Has oído bien? Hasta el 70% de descuento... No lo dudes, entra en dormitienda.es, entra, entra en dormitienda.com, entra en dormitienda.com y encuentra tu tienda más cercana o llama al teléfono gratuito 900-701-078, dormitienda.com. A mí lo que más me gusta es que son fabricantes con más de 55 años de experiencia y eso se nota. Ahora es el momento de cambiar tu colchón. Aprovecha las rebajas de Dormitienda y elige entre la gran variedad de modelos y materiales que encontrarás en sus tiendas. Viscoelásticos, látex, muelles, almohadas y canapés, que sin duda mejorarán tu descanso y tu calidad de vida. En Dormitienda cuentan con modelos desde 75 euros. Ya verás cómo encuentras el colchón perfecto para ti, porque sé que cuando pruebes un colchón de Dormitienda no querrás otro. Yo, desde luego, lo tengo claro. ¿Y sabes por qué? Porque en Dormitienda ofrecen soluciones a medida para cada cliente, con la mejor relación calidad-precio del mercado. Además, con Dormitienda sí, transporte, retirada y montaje incluidos en tu compra. ¿Te das cuenta que todos son ventajas? Pues además puedes pagar financiando tu compra en cómodos plazos, casi sin enterarte. No lo dudes Si entra ya en dormitienda.com, te lo repito, dormitienda.com y encuentra tu tienda más cercana o haz tu pedido online, o si lo prefieres, llama al teléfono gratuito 900-701-078. Esta es, sin duda, la mejor época para cambiar tu colchón. No dejes escapar las rebajas de Dormitienda y menos con estos descuentos de hasta el 70%. Entra en dormitienda.com y encuentra el colchón de tus sueños que me ha enseñado Lidia es.